Mis niños, mis niñas craneadas, este video nos lo han pedido para que expliquemos ¿Qué chingados es cráneo? O sea, ¿qué significa la palabra cranion, ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde chingados se sacaron esos pelones de esa manada Y entonces, esta es la explicación, niños. Pueden leer eh, en la página de www.cranion.com.mx Ahí está la historia ahí está toda la información, pero alguien nos pidió y nosotros nunca dejamos Twitter con cabeza. Y después, bueno, la maligna nunca deja nada con cabeza. Claro. Pero esa es otra cosa. <risa> y bueno, cuando nos conocimos aquí el muñeco y yo estábamos pensando en ponerle cráneos. Yo sugerí el primero porque, como se verán, me encantan los cráneos y pues significa eh, peligro, atrevido y la muerte aquí. Cuando ya hay calacas que ya te quebraste y empieza la vida de a para, para, de veras, para todos aquellos que creemos, creemos, yo soy cristiano, pero hay mucha gente que, que tiene otras religiones también creen que la vida, no, o sea, nomás se acaba aquí, pero que empieza la nueva y la chingona en otro lugar. Entonces, esa era mi forma de pensar, de sentir se la compartí aquí al niño. Y como luego también nos dimos cuenta que los dos ya andábamos de casquete, de, de copete de hueso. Sí, ya se nos habían volado las tejas. Ya, ya, ya. Entonces decimos, pues, pues siento la madre. queda Vamos a ponerle cráneos en vez de cráneo. Y fuimos, fuimos a, a registrar el nombre. Y tómala, güey. Ya estaba domado. Fuimos a registrarlo a a derecho de autor y ya estaba todo ocupado. Se iba a desocupar en seis meses, ¿verdad? Y sí. Limpi también. Y a Limpi, estaba, ya estaba ocupado. Pues nos pusimos a buscar cráneos en otros idiomas uh -huh. y pues el que más nos gustó eh, es en griego, que significa, eh, en griego y en latín, que en latín era cránea, cráneos era en latín, pero se parecía mucho a cráneos. Y entonces este, nos dijeron que se podía confundir, etc. Y entonces nos quedamos con Cranion, que es este, en griego. Y bueno, cuando fuimos a, a registrarnos, estaba libre y se quedó Cranion. Dada esta explicación, nosotros somos Cranion, el poder del rock. Y ponganle a la pinche campanita, al dedito, no sean ojos de pancha y nos vemos en el que sigue. Chao.